El 7 de febrero en la playa de las canteras será un día para todos Gran Canaria Accesible te invita a disfrutar de una jornada muy especial Actividades inclusivas, teatro, deporte, actividades musicales y muchas sorpresas más Unidos por una Gran Canaria Accesible Organiza Cabildo de Gran Canaria y Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria